Vamos a empezar a introducir referencias en nuestra base de datos. La primera forma de hacerlo que vamos a, a ver es eh, de forma manual. Desde el menú referencias, añadir nueva, se abre una ventana. El primer desplegable es el tipo de formatos en el que podemos guardar nuestra referencia. Eh, nosotros vamos a hacerlo en eh, a la APA esta Edición. El siguiente desplegable son distintos tipos de documentos. Dependiendo del que elijamos, estos campos variarán. Vamos a introducir un artículo de revista académica. A continuación, vamos a empezar a rellenar los campos. El primero de ellos es el de autores, que se introducen con, en el formato eh, apellidos coma-nombre y los diferentes autores separados por punto y coma. Nuestra autor, primera autora es Sánchez Ruiz, María José, punto y coma, y Hernández Torrano, Daniel. El título del artículo es La compleja relación entre creatividad y afecto. El título de la publicación de la revista es Estudios de Psicología. Año de publicación 2014, volumen 35, ejemplar número 2 y páginas de la 239 a la 265. Si continuamos bajando, nos dice eh, en qué carpeta, nos pregunta en qué carpeta queremos añadirlo. Vamos a seleccionar la carpeta Estudios de Psicología. Si queremos añadir algún archivo, adjuntarlo a nuestra referencia. Desde Seleccionar Archivos, seleccionamos el archivo que queremos añadir, adjuntar. Y vemos... Que lo ha añadido a nuestra referencia. Vamos a guardar y vemos que nos ha creado, nos ha guardado la referencia en la carpeta que hemos seleccionado: Estudios de Psicología.